Lo logramos muchachos, lo logramos. Argentina campeón del mundo. Después de 36 años, finalmente Argentina vuelve a ser campeón del mundo. Qué emoción la que se vivió. La verdad que estas imágenes, uff, todos los argentinos y muchas personas de... Todo el mundo querían que Argentina sea el próximo campeón. Y así fue, porque esta persona, este señor, Lionel Messi, se encargó de guiar a la selección argentina directo a la victoria. ¡Qué felicidad cuando Messi tocó por primera vez la copa! Ya cuando le dio un besito así... Yo decía, wow, wow, wow, qué hermoso momento. Sí, y es que la verdad que Messi se lo merecía. Se merecía levantar esa copa. No saben la emoción que me da. Todavía me da mucha emoción ver estas imágenes. Lástima.